Bueno, tengo el placer de recibirla a ella. Ella es la directora de desarrollos de recursos de nada más y nada menos que del hábitat para la humanidad. Eh, construyendo Paraguay desde cada hogar. Señoras y señores, bienvenida Raquel Bertrán Cisa. Un gusto mil va a poder compartir con ustedes este momento. Bueno, bienvenida a la 106.9. Y como ya lo hacías, una pregunta un poco informal fuera de aire, ya decía, ¿cómo es la historia? Te preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo es la historia de esto? Que bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona el tema de ayudarnos a construir baños más saludables? Bueno, Habita para la Humanidad es una organización internacional que tiene cerca de 40 años en el mundo. Estamos en cinco continentes. Y en Paraguay estamos 17 años. Ya hemos atendido a cerca de 6.000 familias. Y la necesidad habitacional es altísima, es decir, tenemos un grave déficit de viviendas que familias que están esperando tener la oportunidad. Y Habitat surge como una alternativa y una oferta en el mercado de manera a poder responder a esa necesidad. Y esta campaña de baño saludable surge justamente como una invitación para toda la sociedad y para todas las personas a que sumen su aporte porque nosotros como organización eh, Sin Fines de Lucro eh, nos, nos eh, fondeamos principalmente con donaciones que se generan a nivel local e internacional y también tenemos un programa de financiamiento a las familias de manera que puedan ellas acceder a un crédito para la vivienda sumamente accesible que le permita poder mejorar esa condición de vida y en este caso queremos apuntar al tema de baños saludables por el impacto que genera principalmente en los niños y por supuesto nos afecta a todos. Bueno, viste que se escucha bueno, así, el, sí. baño saludable, ¿verdad? ¿Y cómo es lo que es? ¿Van a entrar a mi casa? Claro. ¿Van a revisar? Van a... ¿Cómo es? ¿Para Pero quién está me dirigido? Me encantaría, me encantaría, para las personas que están escuchando en este momento, ¿verdad? Yo quiero saber, yo quiero yo quiero formar parte o, o digamos, el requisito que yo debo tener para poder acceder a eso. Acceder a ser favorecida con el baño favorecida. saludable claro, claro. o sumarse a la campaña de baños como donante. No, a ser eh, Claro, hay, hay dos sí. partes. Hay dos cosas. Hay ¿verdad? dos partes. Sí, pero, ver, pero digo, el beneficiario este, sería en primer lugar. Una de las principales sí. eh, condiciones que deben de reunir las personas y que sean familias o núcleos familiares que tengan hijos menores a 18 años. Eh, nosotros estamos llevando adelante tres proyectos. Uno es el proyecto por el futuro de nuestros niños, al cual va abocado esta campaña de recaudación de fondos. El proyecto Juntos por tu Hogar, eh, que tenemos en alianza con una entidad financiera. Y el proyecto Sirviendo a colaboradores que busca el, el involucramiento de empresarios que quieran mejorar las condiciones de vivienda de sus empleados. Entonces, eh, primero es que la familia tenga que tener un núcleo familiar, que esté o que estén casados o que eh, puedan estar... Eh, solteros con hijos no entrando. ¿no? Claro que sí, sí, madres solteras padres okay. solteros, tenemos todo ese tipo de cosas eh, y estamos instalados eh, o trabajando mejor dicho en cinco departamentos del país, mm. realmente no podríamos llegar a los 17 departamentos pero sí tienen que estar principalmente en esos cinco departamentos que estamos trabajando, Central, Cordillera, Caguazú Presidente Ayes y eh, estamos en la zona también de Boquerón, ¿verdad? Entonces, eh, esas zonas son las que estamos atendiendo y esas familias deben de provenir de esas zonas, salvo que tengamos una organización comunitaria de base en donde se puedan organizar mejor y podamos nosotros ir a otros departamentos, siempre que tengamos un grupo organizado, es posible. Ahora... Sí, siempre tenemos la limitación de los recursos. Ustedes saben que siempre uh -huh. eso es un desafío, ¿verdad? Cuando claro. nosotros decimos que queremos mejorar esa condición de vida de las familias a través de la inversión en vivienda, tenemos que hablar de que tiene que haber una inversión de por medio. Es decir, no podemos hacer absolutamente nada sin recursos. Entonces, ese es el desafío mayor que tenemos porque el déficit, hoy nos habla el BIT, que 43 de cada 100 familias necesitan un hogar. Mm. Entonces, Entonces. Totalmente. Y si una familia quiere hacer. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás? Soy Marcelo. Eh, si una familia quiere hacer contacto con, con el hábitat, ellos se comunican con ustedes o ustedes sí. directamente van en, a, a, a buscar esa familia. Pueden familias? contactarnos sin ningún problema. Pueden hacerlo al eh, 321 1448. Pueden entrar en nuestra página web también: www.habitat.org.py. O pueden también visitar, pueden hacerse fan de, de, de, en de nuestro Facebook, sociales. ¿verdad? Estamos en Twitter también, en Instagram. Mm -hmm. Es decir, 321 perdón, medios... Porque justo estoy, estoy twitteando. 14.48. 14.48. O puede ser también el 3.38, que estoy hablando en una línea baja, 3.38, 14.41. Sí. Cuando decimos baño, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a venir ¿Van a cambiarme mi azulejo? ¿Me van a cambiar el water? ¿Me van a cambiar el ¿Qué es lo que.? No. Es? Yo te hago la pregunta. Claro, claro, claro. Por ¿sabes eso me cómo va Una pregunta, pregunta revoluda ¿sabes para que. Claro, para, para que. Vamos a darle lechuga cuento, al claro. baño. Mira. ¿Qué ¿entendés? vamos a hacer? Sí, les cuento que no. Es para nada eh, eh, loca tu pregunta. Porque realmente. Cada casa y cada familia tiene una condición de vivienda y de baño diferente. Estamos hablando que pueden tener una letrina alejada de la casa, como pueden tener ya dentro de la casa un, un lugar, pero que no está sulejada, que apenas tienen el inodoro, que tienen... Eh, que un... tienen caños, generalmente tienen caños. O en muchos casos ni tienen el desagüe apropiado, es decir, ah. no tienen un desagüe, una cámara séptica, un pozo ciego, entonces las condiciones de insalubridad ante esa construcción que no contó con una asistencia técnica, hace que las condiciones sean sumamente peligrosas para toda la familia. Entonces, puede haber una variedad de situaciones eh, de eh, los casos en que las familias uh -huh. quieran acceder a mejorar su baño. Eh, yo le pasé a... A, a, uno a, Fer, a uno de los compañeros, a Fernando, les uh -huh. pasé un, eh, testimonios de dos familias uh -huh. que mejoraron su baño y, y, y ellos contaban justamente, yo tengo dentro de mi casa y mostraba su baño dentro de su casa, era la pared de ladrillo. Así con el claro, cemento, con los huequitos sí, el cemento. horrible, ¿verdad? Y ella decía, Dios mío, yo quiero mi baño y no podía, claro. no. Es decir, para nosotros decir baño moderno es tan irónico en pleno siglo XXI, sí, ¿verdad? Sí. Eh, y esa es una realidad que nos interpela tremendamente, porque como baño moderno. baño moderno decir, sí. ¿verdad? Y, y, y no nos damos idea, porque cada uno vivimos en nuestro mundo y siempre pensamos que nuestra realidad se refleja en los demás. Uh -huh. Pero no es así, ¿verdad? Cuando uh -huh. uno conoce otras realidades y vos la casa no lo llevas encima. Es decir, nosotros podemos tener gente que esté viviendo inadecuadamente y tenemos casos de empresas de primer nivel que tienen empleados que van con el uniforme, que están bien, ¿verdad? Pero, pero no va con la casa a cuesta y por una cuestión de pudor no llegan a contar cómo están viviendo. Y hemos descubierto situaciones en que tenían eh, letrinas con el plástico. Entonces... En pleno, en pleno pero, Asunción. ¿cómo, eh, con, ¿Con qué plástico, Raquel? Con las bolsas de plástico. ¿Con Bolsa, las bolsas negras de basura? Las bolsas plásticas, sí. ¿Dónde? En pleno Asunción. Casas de familia. Es decir, pero propuestas, ¿dónde? En el patio. En el patio. Claro, hacen como su bañito, pero si para, baño, sin no. paredes. Sin, sin, sin no cámara escéptica, sin pozo. Eh, esa es una realidad... Hoy, eso le decía Fernando, nosotros recibimos una brigada de voluntarios que vino de los Estados Unidos que están ayudándonos. Eh, eh Tráeme mi mi por favor. Viste así, que eh, necesito tomar una, una una pastilla para para el, para la presión. No puedo creer, pero así, te juro, no es histeriqueo ni nada. Ni Qué la, horror, es pero que, es que horror que de parte realidad. de la gente, digo, de la gente preparada... Porque, eh, qué sé yo, si tenés una empresa, mínimo tenés que tener. Eh, claro, que, que aportar o que, ayudar claro, con, con la. No, no, y eso en, un, es, en un ambiente saludable, o sí. sea. Claro, entonces ahí surge todo un debate, porque también es un tema muy cultural. El Paraguay siempre fue muy. Eh, con el clima fue muy amigable, ¿verdad? No, no, no, no, no me, no me quiero yo. referir todavía al, al otro, ¿verdad? Al, al, al otro otro, <ríe> Claro. Pero, pero, al otro Paraguay. Pero, <ríe> vivimos pero, en tres Paraguay, más o menos. Sí, lo que pasa es que todos vivimos así como Qué vos decís, verdad. así como vos decís, sí. yo no puedo creer y Vos tenés gente próxima Ajá. que está en esa situación, pero no te quiere contar porque tiene vergüenza. Claro. Teníamos el caso de una criatura que hicimos en Villa Ayes, Decía, yo salía de la escuela y tomaba el camino más largo para llegar a mi casa uh -huh. porque tenía vergüenza donde vivía. Entonces no querían que sus compañeritos sepan. Y como tenían trabajos prácticos que hacer siempre, ¿verdad? no podemos hacer no, en mi casa nunca, en mi casa claro. nunca, ¿verdad? Hasta eh, que nosotros intervinimos, ¿verdad? Y le construimos una unidad básica de vivienda claro. y ya después la nevita. Llegaba más temprano porque tomaba el camino más corto y ya invitaba a sus compañeros. Es decir, el efecto que genera, la transformación, claro, socialmente. la inclusión social, ¿verdad? el Que vos te sientas incluido y que, que estés en un lugar adecuado, eso te genera un autoestima. Eh, te desarrolla, te ayuda a, a querer aspirar cosas mejores, ¿verdad? Entonces, realmente la vivienda es un eje transversal a la educación, a la salud. Podemos hacer desparasitaciones en la escuela, uh -huh. pero si el niño llega otra vez a la casa, al y no mismo tiene ambiente, las condiciones adecuadas, a eso quería llegar. A eso quería no llegar pues, decir, cuando, cuando decimos baño, ¿por qué lo que hablan del baño? ¿Sabes por qué? Porque un baño en mal estado transmite más enfermedades que un container de basura, así como lo dice acá en el panfleto. Por eso hablamos del baño, hablamos de un lugar donde... Porque como dice mi vieja, ¿verdad? ¿viste que decía así? Antes cuando yo no quería limpiar el baño me decía, pero ¿cómo vas a salir de un lugar limpio cuando está sucio? ¿Cierto? Y es lo mismo. Es Cierto. lo mismo, exactamente lo mismo. Así que, bueno, de eso es que más más que nada se trata este proyecto, donde vos también, que estás escuchando del otro lado, podés participar. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para ser voluntarios o para formar parte de este proyecto? Lo que queremos es que compartan sus bendiciones, uh -huh. porque somos bendecidos los que tenemos baños saludables, los que tenemos un techo en condiciones que, si llueve, no nos gotea, o si tenemos alguna pequeña goterita, ¿verdad? Eh, se soluciona, eh, se se se soluciona ¿verdad? Eh. Eh. Entonces, les invitamos a que se sumen, a que donen. Sí. Hoy queremos que la gente se sumen. por ejemplo, en esta mesa pueden hacer uh -huh. una vaquita, ¿verdad? Y ustedes pueden apadrinar a una familia, porque lo que les pedimos es que puedan acompañar sí. ese desarrollo de esa familia. Uh -huh. Y hoy estamos desafiándoles a todos, porque realmente la meta no es alta. No somos teletón, ¿verdad? Pero sí. Claro, <risa> claro, claro, claro. Pero claro. se entiende. Sí, sí se entiende. tenemos también desafíos, ¿verdad? Eh, la meta son 150 millones. Disculpame, ¿cómo funciona el trabajo de apadrinar a una familia? Ustedes le muestran los casos y uno dice, bueno, yo quiero ayudarle a esta familia. El, apadrin el apadrinamiento real consiste en que ustedes puedan dar el equivalente de todo lo que es el equipamiento cerámico de esa familia, ¿verdad? Okay. El equipamiento cerámico, estamos hablando de todo el azulejado, del piso, del inodoro, sí. De del lava, techo, si es que necesita. Del, no, no, equipamiento cerámico, ah, ¿verdad? Okay. Todo lo que sea cerámico, ¿verdad? Entonces, eh, un millón y medio con eso nos permite a nosotros hacer todo el equipamiento cerámico de la familia. Entonces, muchos nos dicen, ah, pero es mucho. Y depende de la perspectiva de, de, de, de tu bolsillo. Yo no sé ¿Eh? si tanto es del bolsillo, yo creo claro, que eso de las tiene prioridades que, el, que claro, cada con el, uno con, ponga, con lo que uno ¿verdad? quiere poner. Claro, entonces le decimos, no se asusten, no es mucho. Pueden armar la vasquita, claro. si son 15, cada uno da... mil eh, Claro, y hacemos posible que una familia pueda hacer. Hoy estamos con 42 familias que ya contamos con los recursos, el desafío continúa porque nos queda solamente estas tres semanas de octubre porque cerramos en octubre y, y estamos confiados de que se van a dar los números eh, y, y consideramos principalmente que este no es solamente un beneficio para esa familia porque en el barrio podemos tener familias que están viviendo en esa condición y a nosotros nos está afectando porque el medio ambiente se ve afectado con toda esa condición insalubre de baño Ajá. Bueno, entonces, en Facebook, en Twitter en Instagram, en todos, en todas las plataformas digitales de Imperio Urbano, por favor, pongan absolutamente todas las informaciones porque eh, para aquellas personas que quieran formar parte como padrinos tienen que tener esa información. Para aquellas familias creo que eh, ustedes tienen otro mecanismo, o sea, no es ese precisamente el... O sea, no, no tenemos que, que decirles a esas familias, en este caso no, es otro el mecanismo. Así solamente misma. solamente nos referimos ahora a aquellas personas Ayudar. que quieran apadrinar a estas familias así es que padrinos eh, algunas personas que, que tengan algún dinerillo y se sientan pero de verdad de verdad este, comprometidos con la sociedad verdad este mucho piripipi mucho corococo, piripipi, no, no sé cómo que decía este eh, eh, Pachano, ¿verdad? Siempre estás puteando en redes este no sé, decís de todo en Facebook que te claro. molesta, ¿Qué? te indignás por todo hace algo hace algo, te lo pido por favor y en este momento este te las herramientas pedimos. totalmente claro, porque de repente uno la quiere hacer y no no no sabe a dónde o claro. no sabe dónde colaborar bueno sí. acá eh, esta es una oportunidad maravillosa verdad sí. poder ayudar a aquellas familias que necesitan claro entonces tienen eh, por ejemplo el, el número de, de Raquel tienen yo de hecho ya ya lo tuiteé ahora uh -huh. eh, Bien, y de paso ya tuiteé la cuenta también y y te agradezco profundamente Raquel, te lo pido por favor que okay, vuelvas, sí. que vuelvas porque me hubiese gustado estar más tiempo todavía Nos contigo. encanta que ustedes puedan darnos estos espacios porque vamos compartiendo el gran desafío que tiene Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. De mejorar esa condición de vivienda que es uno de los temas pendientes eh, que tenemos, ¿verdad? Uno de los tantos, ¿verdad? Pero sí... Eh, creemos que es fundamental para un desarrollo integral de la familia es decir una persona puede trabajar pero si no tiene un, un lugar en donde venir a descansar en Totalmente. donde pueda dormir realmente no va a rendir es decir el efecto que produce una vivienda eh, es en todos los ámbitos ¿verdad? Totalmente. aparte aparte el hoy por hoy eh, por dios o sea ya no es un lujo no es un baño moderno es es necesario tener un baño, tener claro, un baño digno. Totalmente. ¿Qué baño moderno? Baño digno. Exactamente. Y punto, por Dios. Totalmente, bueno. Raquel te pido por favor que vuelvas. Por favor, porque no me alcanzó el tiempo. Muchísimas me embola, gracias. me embola muchísimo tener que cortar acá, pero para mí quedó mucho más en el tintero, te lo pido por favor que vuelvas. Muchísimas gracias y cuando quieran yo estoy disponible. Muchas bueno, gracias, gracias Raquel, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, rápidamente le cuento a la gente. Lo pido, digan lo que digan, la mejor jugada en estas eliminatorias es